Deberían de quedarse, este video se va a poner muy, muy bueno Ya están encendiendo los motores 3, 2, 1 Aquí ya estamos despegando Como dice el título, hoy vamos a hacer el tour más detallado de la Estación Espacial Internacional. Vamos a ir hasta allá arriba y vamos a grabar. ¡Oh, no, vejían! ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, pues vamos a hacer uso de la tecnología. Estos son unos lentes de realidad virtual. Nos permiten transportarnos a cualquier lugar del universo, sea real o ficticio. Pero voy a tratar este video como si fuéramos realmente hacia allá. Voy a hablar como si realmente estuviéramos allá arriba en la Estación Espacial Internacional para que nos metamos un poquito en ambiente. Ustedes la mayoría del tiempo van a ver como si yo tuviera una cámara al lado de mis ojos Y que está grabando lo que estoy viendo Trato de hacer con mis pocos conocimientos de efectos especiales eh, Hacer ver como si yo estuviera allá arriba Está un poquito difícil por eh, bastantes cuestiones técnicas Que pues no vale la pena mencionar aquí Este es un esfuerzo grandísimo, se tardó muchísimo tiempo en hacer este video Y bueno ya me puse el uniforme para empezar el trayecto Y vamos a empezar con la primera parte Vamos al Space Shuttle para Ir a la Estación Espacial Internacional Hoy en día ya no usan eh, eh, esas naves espaciales para ir al espacio Pero no encontré una simulación más moderna eh, en, en realidad virtual, obviamente Así que vamos a tener que viajar en un Space Shuttle Que son los que parecen avioncitos Que están amarrados o sujetos a unos tanques grandísimos de combustible Ustedes van a ver medio normal eh, el, las siguientes tomas Pero en realidad vamos a estar Totalmente acostados viendo hacia arriba Así es la posición de esta nave espacial para despegar casi de todas Ustedes lo van a ver como bastante normal Pero en realidad vamos a estar viendo hacia arriba Pero bueno, ¿para qué les explico? Empecemos con la travesía Y bueno, ya estamos en nuestra nave espacial lista para despegar Como ya les había dicho, estamos en posición vertical Aquí por, por la ventana podemos ver la estructura a la que está agarrada la nave y si nos asomamos hacia arriba vamos a poder ver el tanque principal del combustible, ahí estamos viendo como ya se está levantando la tapa, ahí está también separándose el brazo de eh, la nave espacial y de los tanques de oxígeno, aquí podemos ver los controles de la nave, en la parte de abajo están los pedales, el joystick, todo lo que se necesita para volar la nave y todavía más, en la parte derecha y atrás de nosotros podemos ver a nuestros compañeros de viaje, si sí podemos ver por las ventanitas de atrás, ahí se alcanza a ver el, el suelo, para estar aquí primero deberíamos de haber completado un entrenamiento bastante riguroso para saber cómo funciona la nave espacial si nosotros no somos los pilotos el entrenamiento no va a ser tan tan riguroso estas personas que están aquí atrás seguramente son especialistas de misión que eh, saben muy bien algo sobre el, ca el cargamento que traemos por ejemplo si traen algún satélite o algo así a lo mejor ellos saben mucho más del satélite que los pilotos de la nave espacial también eh, deberíamos de haber eh, concluido un entrenamiento de sobrevivencia porque aunque todo está muy muy planeado y saben de dónde van a despegar y exactamente dónde vamos a aterrizar puede que por una u otra cosa aterricemos en otro lado por alguna emergencia y puede que ese lugar sea hostil o sea un lugar muy lejos de las personas entonces tenemos que saber eh, sobrevivir a, a todos estos ambientes sin personas o hostiles, aquí están checando todos los sistemas de hecho ahorita están diciendo que hay un problema con una de las válvulas que, que se está retrasando el vuelo así que la computadora está detectando una de las válvulas como apagada y debería de estar encendida, ya lo están checando personas afuera de la nave para ver si, si es cierto o es una falla de, del sensor o de la computadora y en un momento más va a empezar la cuenta regresiva ya están encendiendo los motores 3, 2, 1 aquí ya estamos despegando en esta, en esta etapa estamos experimentando una gravedad aumentada cuatro veces hasta cuatro veces, puede llegar hasta seis veces vamos a ver a nuestros compañeros soportando las vibraciones y todas las gravedades aumentadas seguimos teniendo contacto con el centro de control aquí estamos pasando, eso que, que ven como parpadeando son nubes que estamos pasando déjenme ver si se si alcanza a ver algo por la ventana hay un error, ahí ya se alcanzan a ver algunas estrellas entre más alto estemos, hay menos atmósfera y hay menos luz que nos estorba para ver las estrellas, por eso empezamos a ver un poquito de estrellas. Ahorita se debería poner todo de color negro, porque ya no va a haber nada, nada de atmósfera que refleje la luz del sol. Ahí se separó uno de los motores. No sé si se alcanza a ver por la ventana detrás. No nos alcanza a ver Aquí ya podemos levantar nuestros visores Si es que queremos A esta altura por no haber tanto viento ya Pues dejamos de vibrar bastante Vamos a ver si alcanzamos a ver el planeta Se alcanza a ver un poquito de la atmósfera Aquí todavía estamos acelerando Aquí estamos viendo que Básicamente ya se eliminó el color azul de la atmósfera Ahí, ahí está abajo Todo el, el azul de la atmósfera y bueno, de aquí nuestro camino hacia la Estación Espacial Internacional Es un poquito largo todavía Tenemos que agarrar una órbita de intersección con la, nave, con la Estación Espacial Internacional Después ajustarnos a su velocidad Y después acoplarnos con ella Así que vamos a adelantar un poquito el viaje Porque eso es un par de horas más Y nos vemos en la Estación Espacial Internacional Por fin, después de varias horas ya estamos Aquí en la Estación Espacial Internacional estamos haciendo el proceso de, de acoplamiento Vamos a estar al lado izquierdo de la, eh, del módulo japonés, ahí se alcanza a ver la bandera japonés Este proceso también se tarda bastante, bastante tiempo En este momento no nos estamos eh, aproximando a una velocidad adecuada, estamos yendo muy rápido En la realidad debería de ser mucho, mucho más lento para no... Eh, causar ningún tipo de daño Pero bueno, ya estamos aquí y ya vamos a entrar Y bueno, por fin ya llegamos a la Estación Espacial Internacional Vean mis manos están brillando de color azul Aquí ya le pagamos a uno de los paquetes Vamos a enviarlo de este lado Que es donde está en la zona de almacenamiento Ahorita vamos a ir para allá Pero bueno, vamos a empezar con el tour Obviamente aquí no hay gravedad Como pueden ver con el paquete que está ahí flotando Con la lámpara que está aquí flotando que podemos agarrar aquí está la podemos dejar aquí flotando otra vez le podemos dar un poquito de momento esperen, un poquito de momento o podemos empujarla hacia allá ahora tenemos que tener mucho cuidado aquí arriba porque las paredes que nos separan del de vacío del espacio son súper súper delgadas un cuarto de pulgada de espesor Está más gruesa una lata de Coca-Cola, imagínense. Entonces, aventar cosas en Estación Espacial Internacional no es muy recomendable. Entonces vamos a dejar aquí nuestra lámpara. Las paredes también tienen protección para, por si chocamos con, con algún asteroide o lo que sea. Eh, de hecho, estos, estos paneles que están viendo son de almacenamiento. Se pueden abrir, se pueden sacar cosas de ahí. ...pero lo que nos separa del vacío, lo que está haciendo la presurización del aire aquí en la Estación Espacial Internacional... ...es una capa de un cuarto de pulgada, muy muy delgada la pared de la Estación Espacial Internacional. Y aquí podemos ver una de las zonas de ejercicio, porque el cuerpo se empieza a deteriorar si no hay gravedad... ...ya que no, no haces fuerza para absolutamente nada, no tienes que sostener tus manos no tienes que sostener tu cabeza y obviamente no tienes que sostener tu cuerpo con las piernas entonces los expertos dicen que puede que hasta el cuerpo absorba los huesos y que te dé una osteoporosis tan tan tan severa que tu cuerpo absorba tus huesos entonces por eso hay que estar ejercitando el cuerpo para que no pase esto ahora vamos a otra parte de la estación en la estación espacial internacional nos impulsamos nos agarramos de algún lugar y nos Impulsamos como Superman Aquí podemos hacer como que volamos como Superman Nos vamos a agarrar nos volvemos a impulsar Obviamente como les digo No es recomendable ir muy rápido Estas son bolsas de diferentes tamaños Por ejemplo este es un tamaño predeterminado Así como este que tenemos acá También es un tamaño predeterminado Donde se guardan diferentes cosas Vamos a empujarlas un poquito hacia allá Porque ahí está una de las secciones donde se puede almacenar cosas toda esta parte es eh, son refrigeradores aquí es donde podemos, podemos este, almacenar por ejemplo muestras de sangre y todas esas cosas que queremos eh, conservar con el frío no nada más tenemos de este lado sino también en, el, en este caso en el piso algo, algo que tienen que recordar es que aquí en la estación espacial no hay arriba ni abajo aquí nos estoy volteando ahora esa cosa que era el piso ahora está en la pared derecha vamos a regresar a como estábamos para que no se desoriente y esta es una parte especial de la estación espacial este es el módulo japonés y esta es la esclusa donde se lanzan nanosatélites o satélites pequeños esta la podemos abrir se saca un rack donde podemos meter varios eh, nanosatélites que son eh, de forma cuadrada y les voy a poner un video de cuando agarre un nanosatélite de hecho el primer nanosatélite mexicano que se lanzó aquí en la estación espacial internacional son, son chiquitos, son como de este tamaño y ya una vez adentro el nanosatélite se, se mete otra vez el rack, se cierra la escotilla y se lanzan como está programado eh, lanzarse a la órbita que ya se había programado también y por ejemplo aquí hay una zona de, de almacenamiento aquí es donde podemos meter todos los paquetes estos que nos encontremos este es un módulo que no tiene gran utilidad más que el de guardar cosas aquí es donde los astronautas tienen sus pertenencias también aquí hay mucha comida y, y también material para los experimentos por lo general aquí hay una red que, que no permite que, que se escapen los, los, los paquetes es como una, una red de ligas entonces ya puedes meter tu ahí el paquete y ya no te preocupas de que se vaya a volver a salir también esta parte es una de las eh, partes de la estación donde se puede ver hacia afuera Aquí hay unas pequeñas ventanitas donde se puede ver cómo se lanzan los nanosatélites. También se alcanzan a ver los paneles de solares. Prosigamos con el tour de la estación espacial. Bien, Aquí vamos a regresar a esa es la zona donde empezamos. Esta es una esclusa, aquí es donde hacen... Eh, se acoplan las diferentes naves en estas cruzas es donde se acoplaba el Space Shuttle y en estas donde se acoplan las nuevas eh, cápsulas por ejemplo la cápsula Dragon de SpaceX aquí es donde se acoplan aquí tenemos aquí tenemos un panel de herramientas aquí hay velcro para que podamos Fijar las herramientas, se nos están flotando como ahorita Por ejemplo, algo que muchos no sabían Es que toda esta tecnología inalámbrica de baterías Como este taladro inalámbrico Se inventó para las misiones lunares Y ahora nos benefician a todos en la Tierra Aquí hay duct tape, Aquí hay cinta adhesiva Un material muy preciado en la Estación Espacial Internacional Ya que con eso se arreglan muchas cosas Aquí vamos a dejarlo para que ya no se mueva y bueno, llegamos a otra parte bastante interesante de la eh, estación. Aquí es donde duermen los astronautas. Bueno, una parte, esta es la parte eh, americana. estas son los cuartos que parecen, parecen unos closets pero son cuartos, aquí es donde duermen. Eh, hay uno en cada lado. Digo, no les puedo decir arriba o abajo porque pues depende de dónde estén viendo. Bueno, sí, sí, hay arriba, si se fijan, eh, las... Las etiquetas, los, la, los textos, casi todos, casi todos tienen una orientación. Por ejemplo, ahí dice exit, este dice fireport y, por ejemplo, ahí dice too cool. Eh, si sí hay una orientación, pero realmente como no hay gravedad, pues puede estar en cualquier orientación. Eh, alguna, un dato curioso es que muchos astronautas se amarran una almohada en la cabeza, aunque no haya gravedad, porque el efecto psicológico que da tener una almohada presionada contra tu cabeza, hace que se concilie el sueño más, más rápido. También, eh, aquí arriba, al no estar protegidos por la atmósfera de la Tierra, aunque cierres los ojos, puede que te lleguen fotones directamente a los nervios ópticos, o partículas de energía a los nervios ópticos, y aunque tengas los ojos cerrados, vas a ver, este, algunos destellos de luz y si la partícula tiene alguna dirección vas a ver una línea no nada más un punto de luz de hecho si ven eh, aquí les voy a poner algunos videos grabados por los astronautas las cámaras tienen bastantes eh, puntos muertos en los sensores por este mismo efecto por esta misma radiación que eh, no tenemos protección aquí arriba sin atmósfera y bueno vamos a seguir con el tour eh, aquí está, eh, es una de las veces que más ordenado ha estado aquí, pero eh, por lo general es, está muy desordenado. Aquí está, está lleno de cables. Aquí son paneles que abajo de estos paneles hay experimentos, hay computadoras. Ah, miren, aquí está una de las, de las redes que les decía. Este, estas son las redes que se ponen ahí en, los, eh, en las unidades de almacenamiento para que puedas meter cosas entre las redes. Pero ya no se vuelvan a salir solas Bueno, entonces aquí en estos paneles hay un montón de computadoras, de experimentos Entonces cada vez que tienen que eh, hacer otro experimento Que son a veces varias veces al día Entonces tienen que sacar, tienen que cambiar la computadora Tienen que cambiar los cables, tienen que cambiar los módulos Entonces es muy complicado tener todo eh, ordenadito Entonces lo más fácil es Ponerlo, conectar y pues ya hay que se quede Porque pues en media hora, en dos horas vas a volverlo a quitar No vale la pena estarlo acomodando así como ahorita está ahí Muy bonito, este enrollado Esta, esta es una de las cápsulas para hacer experimentos Aquí es donde metes tus manos con guantes y puedes manipular cosas Y si se fijan en este módulo hay eh, bastantes cámaras Aquí en esta parte, ahí donde, donde alcanzan a ver Hay bastantes cámaras también allá atrás, detrás de, esos, de esas computadoras hay unas cámaras porque aquí hay otra ventana Esta ventana da directamente hacia la tierra y es aquí donde se hacen muchas de las, de las fotografías Que vemos aquí en la tierra desde, este, desde esta ventanita es donde se hacen las fotos Se ve bastante interesante, aquí podemos ver otra sección de la estación espacial muy interesante, vamos a seguir con el tour esta es otra máquina para hacer ejercicio, esta es la famosa bicicleta y si ustedes se fijan no tiene eh, un asiento no tiene asiento porque no hay gravedad y no te puedes sentar entonces no tiene, no tiene caso, tiene ahí un arnés para que te amarres esto se recorre para allá, te amarras aquí y con resistencia aquí en los pedales empiezas a hacer fuerza y empiezas a hacer ejercicio ahora vamos a de este lado eh, estas máquinas eh, son muy interesantes Pero ahorita las vamos a explicar Porque tenemos que ir a ver otro lado primero Para que sepan para qué funcionan estas Aquí hay más lentes, más cámaras Y aquí hay otra conexión Si ustedes pueden escuchar Todo el tiempo se están escuchando ventiladores ¿Por qué todo el tiempo se están escuchando ventiladores? Porque es el sistema que está regulando el aire aquí en la estación. Eh, por ejemplo, al hablar tú expulsas un poquito de saliva. Esa saliva se va al sistema de ventilación y después se convierte en agua que puedes tomar. Aquí vamos a otra sección importante de la estación espacial. Para ese lado, esa ahorita está cerrada la, la escotilla, que casi nunca está cerrada. Pero pues bueno, en, en esta simulación no, no hay más para allá. En esa parte está la sección vieja de la estación espacial, es la sección rusa, es lo primero que se armó en la estación espacial, no sé por qué no, no, no está en esta simulación, pero eh, si sí está un poquito diferente, aquí se ve bastante espacioso, bastante eh, te puedes estirar, pero allá eh, todo está más, más, más chiquito. Eh, más o menos tiene el diámetro de la puerta porque está lleno de compartimentos también. Esta sección está un poquito más, más amplia. Y aquí llegamos a una parte muy importante. Esta es la mesa de comida. Estos son los paquetes de comida de los astronautas. Aquí adentro de este paquete podemos tener arroz, frijoles, eh, papas, lo que sea de que vamos a comer. Está deshidratado para que no, no se descomponga y no ocupe tanto espacio y también no sea peligroso estar trayendo una bolsa con líquido aquí en la, en la estación. Este es como el horno de microondas, es, eh, parece un, un maletín pero esto se abre, aquí tiene una, una entrada para esta, para esta conexión especial, lo metemos, le ponemos si queremos agua fría o agua caliente y nos da el agua. Una vez que está eh, el paquetito lleno de agua, eh, si es caliente, pues dejamos un poquito a que se caliente también el contenido y después lo agitamos y ya lo podemos abrir y empezar a comerlo. En esta mesa también eh, está lleno de velcro para si queremos eh, poner aquí nuestros cubiertos y todo eso. Aquí hay este, especias como salsa de tomate, en esta escotilla que está abajo de nosotros es otra sección de almacenamiento, como el que vimos en la sección japonesa. Ahí hay un montón de paquetes, donde podríamos meter por ejemplo este, ese ahí iría ahí abajo. Ahora, estar aquí arriba en la estación espacial eh, es bastante desorientante. De hecho, yo estando en esta simulación, te desorienta bastante, de hecho, eh, te puedes marear muy, muy rápido. Y eso que tienes gravedad y todo, esa misma, eh, ese mismo efecto lo sienten los astronautas. Cuando llegan a la estación se marean mucho, tienen malestar, ganas de vomitar, pero con el tiempo se les se van acostumbrando y se les va pasando eh, esos sentimientos. Ahora vamos a pasar de la comida a una parte un poquito más interesante. Ya lo vieron o ya lo están viendo, ahí están los trajes para las caminatas espaciales. Eh, estos trajes son muy, muy pesados y muy costosos. ¿Por qué? Porque básicamente son naves espaciales personales. Todo lo que hace la Estación Espacial Internacional de reciclar el aire, de reciclar el agua, lo hacen estos trajes a una menor escala. Por eso es la mochilota que traen atrás, esta mochila que se ve ahí. Y se tarda, eh, estando aquí un astronauta, ponerse el traje y salir por esa escotilla que está ahí al, al espacio exterior, se tarda alrededor de 20 o 30 minutos bueno esta parte es especial no nada más porque podemos encontrar los trajes espaciales sino también un parche de misión muy muy especial para nosotros los mexicanos y está aquí en la parte de abajo Que fue la primera misión o de las primeras misiones en probar construcción en el espacio. Por eso está el parche ahí. Porque todos los parches aquí son los que participaron en la construcción de la Estación Espacial Internacional. Y en esa misión también estuvo el primer astronauta mexicano estudiado en México, que fue al espacio con la bandera de México, el doctor Rodolfo Neri Vela. Y si ustedes están preguntando desde hace rato qué dice aquí en el, en, en el uniforme de Gian, pues bueno, él. El astronauta Rodolfo vela me autografió esta chamarrita Un día que fui a comer con él porque eh, Muchos saben, muchos no saben, porque a cada rato lo digo aquí en el, en el canal Soy amigo del de primer astronauta mexicano, le llevo su página web eh, También le administro sus, sus videos de YouTube y todo eso Para mí, uno de los mexicanos más ejemplares que puede haber en este planeta Y bueno, una vez que te pones el traje te vienes a esta parte de la estación, te metes aquí y aquí ya cierran esa escotilla y empiezan a despresurizar esta parte de la estación. Y una vez que ya eh, no hay nada de aire, puedes abrir esta escotilla y empiezas a hacer una caminata espacial. En un momento más vamos a hacer una caminata espacial ustedes y yo, pero tenemos que ver más partes de la estación. Así que regresamos. Y ahora vamos a una de las partes. Más bonitas de la estación, bueno, al lado de una de las partes más funcionales Esta cosa que está aquí, aunque no parezca muy especial, eh, de hecho eh, está al revés, vamos a voltearnos, vamos a agarrarnos y voltear Este es el, el otro sistema para hacer ejercicio, esta es una caminadora, una trotadora, básicamente común y corriente, normal como la que tenemos aquí en, en la tierra de aquí te agarras, aquí vienes y te agarras y puedes empezar a correr, la única diferencia es que si alcanzan a ver estos tubos, estos que están aquí, de ahí agarras unos resortes que te pones en la cintura y empiezas a correr aquí, entonces aquí puedes simular con, con la fuerza de unos resortes, puedes simular un poquito la, la gravedad de la tierra y ya puedes estar aquí corriendo un poquito. Imagínense estar corriendo aquí, estar viendo ahí a los trajes, estar viendo de este lado a alguien más haciendo ejercicio Porque esa es otra máquina para hacer ejercicio, que esa es para hacer eh, sentadillas, también puedes hacer pecho ahí Ahí les voy a estar poniendo videos de astronautas haciendo ejercicio y haciendo todas estas actividades Yo hablando con mi amigo astronauta y también él lo ha dicho o siempre lo dice en sus, en sus conferencias Siempre se lo preguntan cómo hacen del baño los astronautas y bueno, este, este es el baño Aquí es donde el rey viene solo A donde nadie puede venir por ti Este es el baño ¿Cómo funciona? Bueno, si ven ahí, hay unos posapiés Donde puedes amarrarte Aquí hay, obviamente, suministros para el baño Este es el, el trono, básicamente Esto lo, lo levantas Y tienes que sacar de aquí unos, unas bolsas que tienes que poner aquí, que cubran el, el trono, que de hecho es como una aspiradora entonces pones unas bolsas, te sientas y haces lo que tienes que hacer y gracias a esta manguera que está aquí conectada, esta es la que crea un vacío hace que todo lo que salga de ti sea succionado as, hacia, esta, hasta, hacia este contenedor cuando este contenedor se llena, quitan esta parte la, la retiran, desconectan esta, desconectan la manguera, la sellan, la, la, la cambian, ponen otra nueva, vuelven a poner la tapa, vuelven a poner la manguera. Y así es como se cambia el baño que, que no funciona tanto como baño, sino como una letrina espacial. Básicamente no es un baño espacial, es una letrina espacial. Y para hacer pipí Para eso es esta esta manguera. Esta manguera, bueno, te la pones donde haces pipí y también funciona por succión. Este es el parche de la misión de, de la letrina. Como pueden ver, no es un baño, es una letrina, el, el, símbolo, el símbolo de este lugar. Y así más o menos se ve cuando tú estás aquí haciendo del baño. Eh, obviamente aquí hay una cortina que puedes cerrar y tener un poquito de privacidad, pero pues bueno, es un lugar muy pequeño como para tener mucha mucha privacidad también en esta parte de la estación aquí están todos los sistemas de soporte vital en esta parte está lo que regula el aire, lo, lo que regula el agua lo que recicla el aire, lo que recicla el agua todo está en esta sección de la estación aquí como ya les había dicho está el otro aparato para hacer ejercicio aquí puedes hacer abdominales, puedes hacer sentadillas puedes hacer eh, un poquito de pecho y aquí abajo, este es como que el aparato con la mejor vista, porque aquí abajo, fíjense, ¿qué tenemos? Bueno, ya llegamos a la parte más interesante de la Estación Espacial Internacional, que es la cúpula. Aquí es donde podemos observar de la mejor manera la Tierra. Vamos a acercarnos un poquito a las ventanas a ver qué tal se ve. Ahí alcanzan a ver un poquito. Ahorita estamos volando o pasando por África, eh, creo. No sé, podría podría pensarse que da un poquito de vértigo, pero no, ¿eh? sintiendo la, la ventana eh, o sabiendo que hay una ventana ahí, no te da tanto vértigo como pensa, pensarías, pero sí se, se ve muy, muy alto. En las paredes podemos observar, en las diferentes partes de, de la cúpula podemos observar... Eh, varios instrumentos, tratan de tener las ventanas cerradas cuando llegan las, las naves porque el residuo del de, de combustible que están usando para navegar puede eh, ensuciar las ventanas por afuera y puede ser permanente entonces tratan de tener siempre cerradas las, las ventanas mientras no se usen porque pues no es muy fácil cambiar una ventana aquí arriba ¿verdad? y bueno si nos seguimos asomando por aquí podemos ver varias partes de la estación espacial y se acuerdan de las computadoras que les dije que, que ahorita les explicaba para qué eran. Bueno, ese que está ahí es el brazo robótico de la estación espacial. Se le conoce como el brazo canadiense porque pues lo diseñó y lo, hizo. lo armaron también en Canadá. Ahí de hecho ahí se alcanzan a ver, dice Canadá y tiene la banderita. Estas computadoras, nuestra palanquita y esta palanquita sirve para controlar el brazo. Estas cámaras son las que están montadas en el mismo brazo aquí podemos ver lo que está viendo en este momento con esto es con lo que hacen varias reparaciones mueven módulos y muchas cosas más con esto se controla este mueve el, eh, el brazo para arriba para abajo para eh, profundidad menos profundidad y este es el que controla el giro de, del brazo ahora por qué las otras computadoras vamos a ver las otras computadoras por qué las otras computadoras tienen eh, son interesantes, bueno, porque aquí están, de hecho estamos de cabeza, vamos a voltearnos, ahí estamos otra vez, estas computadoras son para simular la misión que que, que se va a hacer realmente con el brazo robótico, aquí es donde puedes entrenar, tiene un un simulador en 3D y, de, y aquí también puedes controlar el brazo o uno de los brazos hay varios brazos y también si quieres puedes controlar desde aquí el brazo y bueno, ya vimos gran parte de la estación obviamente nos faltaría mucho mucho para para explorar eh, no acabamos en un vídeo si quieren ver eh, más vídeos sobre la estación espacial dejen su like y comenten aquí abajo en los comentarios eh, si quieren ver más videos de la estación espacial en este momento vamos a salir a dar una caminata espacial rápidamente para ver la estación espacial desde afuera y bueno ya estamos aquí ya estamos dentro del traje espacial para las caminatas espaciales vamos a tratar de ver la estación espacial por afuera eh, en esta simulación obviamente eh, tenemos un jetpack que que no es muy real porque nos permite movernos como queramos y para donde queramos aquí hay uno de los brazos robóticos que les había dicho ahorita vamos a ir a la cúpula para que medio se orienten de dónde estamos uy, nos vamos a la tierra y bueno, aquí está la cúpula Aquí es donde estábamos hace ratito. Ese es uno de los brazos eh, robóticos. Y aquí arriba, si alcanzan a ver, ahí está el otro brazo robótico. Este es uno de los módulos de almacenamiento que les había dicho que está cerrado. En esa parte que está ahí, de hecho, vamos a acercarnos. Exactamente atrás de esto está la mesa de comida. Y en esta parte redonda... Es donde están los trajes espaciales. Esta es la escotilla por la que salimos a dar las caminatas espaciales. Obviamente afuera está lleno de, de rieles para que te puedas agarrar y eh, desplazarte. Por lo general te vas agarrando. Tienes un seguro que te vas, que vas anclando en estas cosas. Y ya te puedes ir eh, moviendo por si te llegas a desprender de la estación espacial. Ese, ese cable te mantenga cerca y no estás flotando hacia la Tierra y hacia una muerte segura como lo estoy haciendo yo en este momento Afortunadamente como les había dicho y aquí tenemos un jetpack no muy real, si sí tienen jetpack los, los trajes pero no, no dura mucho es para emergencias nada más y por lo que he escuchado nadie lo ha eh, usado en una caminata espacial esta es una de las ventanas que les había dicho para estar fotografiando la tierra este de acá es el módulo japonés ahí es donde están todos los acá hay otro brazo robot y ahí es donde están eh, todos los paquetes almacenados y este y este de aquí es el sistema para lanzar los nanosatélites aquí como pueden ver los pueden lanzar para diferentes direcciones Ahí como pueden ver está la bandera japonesa porque ese es el módulo japonés ah, aquí es donde se acopla el Space Shuttle o donde se acoplaba el Space Shuttle Que es donde, donde empezamos el tour Todo esto es el sistema para que la estación espacial tenga energía y comunicación también Aquí arriba en la estación no tienen internet como nosotros tenemos allá abajo eh, Eso puede que cambie en algún tiempo y ya sea un poquito más, más estable el internet que hay aquí en la estación. Y bueno, la verdad es que yo viéndolo aquí con, con, con la realidad virtual, se ve impresionante. ¿eh? O sea, no tiene, no tiene mamá ni papá estar viendo esto. No me imagino cómo, cómo sería en, eh, con tus ojos. Estando aquí arriba te daría un vértigo increíble. De hecho, a mí que estoy aquí... Parado en mi casa viéndolo con los lentes que sé que estoy seguro <ríe> Da un montón de vértigo estar viendo la tierra ahí abajo Tiene muy buena calidad esta, esta simulación pero, pero bueno, vamos a regresar a la estación espacial para despedir el video Y bueno, ese fue el video de hoy, ojalá les haya gustado Denle like si les gustó, suscríbanse porque fue un problemón hacer este video No saben... La tecnología que hubo eh, involucrada en esto, el tiempo que me tomó hacer este video, la verdad es que no estuvo nada fácil eh, hacer grabar aquí en una estación espacial internacional. No, no, está, no está fácil, eh. Así que por favor denle like, suscríbanse y activen la campanita porque ya sabemos que la suscripción no es suscribirse realmente porque YouTube no te avisa. Entonces tienes que suscribirte y darle a la campanita para que ya estés bien suscrito a un canal. Y luego ni así te avisa YouTube. ¿Qué onda contigo YouTube? Bueno, yo soy Ejian, Síganme también en las redes sociales para que me digan si quieren otro tour por si algo se me olvidó o quieren ver más videos. De parecidos o de tecnología de lo que hago cotidianamente. Yo soy Gian, nos vemos en el próximo video. ¿Qué onda, Gian del Futuro? Les pues, tengo una sorpresa. Cosmonautas que están arriba en la Estación Espacial Internacional, que básicamente son astronautas rusos, nada más que no se llaman astronautas, se llaman cosmonautas, mandaron un mensaje a México, en especial a la Agencia Espacial Mexicana, por motivo de el aniversario del primer viaje espacial tripulado por un humano a manos de yuri gagarin así que vamos a cerrar el video con el mensaje de estos cosmonautas дорогие друзья приветствуем вас с борта международной космической станции ровно 60 лет назад 12 de aпреля произошло событие, ставшее поворотным в мировой истории. Космический корабль с человеком на борту покинул Землю, впервые совершив орбитальный полет. А человек, дерзнувший, отправиться в этот полет Юрий Алексеевич Гагарин, наш соотечественник. В этот день его имя узнала вся планета. Ведь именно тогда началась новая история. История пилотируемых космических полетов. Поехали! Наши ученые-конструкторы продемонстрировали тогда неоспоримое превосходство отечественных технологий. И сделали нас первой космической державой. А легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей. Для нас в том числе. Друзья, в этот день мы хотим поздравить всех с этим праздником и юбилеем. Мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше и дальше в изучении космоса. Еще раз с праздником, с днем космонавтики. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кузьмичков, Олег Новицкий и Петр Дубров. С праздником!